Según el informe policial, José Padilla, residente en el sector Vista del Valle, fue detenido por el hecho de ocuparse una carretera de color negro, conteniendo en su interior la cantidad de 12 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 17.6 gramos. Anderson Hidalgo, de 23 años, residente en Vista del Valle, también fue apresado tras de cuatro porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 17.4 gramos. Otro que fue detenido es el haitiano Otens O. Orelus, de 34 años, residente en el sector San Martín, a quien le ocuparon seis porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 18.9 gramos, aún no determinado por el INACIF. Para NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.